Católico 17, ¿Avatar de los Navis o los Maestros Elementales? De, eh, los Maestros Elementales El juego el, el de Avatar sale ahora en febrero Nos van a compartir los PDFs eh, a todos los que participamos del Kickstarter Yo tuve la suerte de poder hacerlo Y eventualmente me van a llevar eh, los materiales físicos No sé cuándo va a ser Porque, eh, no sé si sabían, pero estamos en una escasez de papel en el mundo y eso afectó a todas las impresiones en general. Y esto incluye los manuales de rol de Kickstarter. Así que vamos a hacer de los maestros elementales. Todavía no estoy seguro. Eh, bien, bien. ¿Qué vamos a jugar? Porque el libro tiene aventuras oficiales. Después, bueno, obviamente yo tengo lo que yo escribí, preparé. Para jugar de... Con Bruce. Y sí, va a estar divertido cualquiera de las cosas. Porque tengo mucha, mucha ganas de... Que haya pelea con los elementos y artes marciales, y va a ser súper divertido Vaquero El guayote de Tulu no lo he olvidado Bueno, la idea es que salga el guayote de Tulu también Espero que... Espero que salga lindo además Todavía no... Todavía no hay nada definido Pero está, está todo en proceso Esta vez, este año queremos que... Que haya más al respecto de, de otras cosas Va a haber mucho de... De D&D Va a haber mucho de bueno, de Vampiro, de, de, de nuevo stream, de Avatar en el momento, pero o sea, también queremos digamos, que haya un abanico más grande, compartir cosas que tal vez la gente desconozca o, o para que descubra o que le llame más la atención. Vaquero. ¿Con, ¿Considerás posible ver a Nurem a partir de ahora o pensás que es necesario haber visto los capítulos anteriores? Bien. No, yo creo que se puede ver de ahora. Justo el final de la aventura se hizo un quiebre bien, bien grande en cuanto a la historia, así que va a haber una suerte de pequeño inicio. Ahora, si alguien empieza a ver de ahora, tiene que, que eh, lograr eh, ignorar todas esas pequeñas, esos pequeños detalles que los personajes van a tener. Todo basado en la historia anterior Que ya, ya vivieron, ya sufrieron Ya tuvieron éxito Todas esas cosas Que todo vamos a dar por sentado En la comunicación de ellos Que ya se entienden Van a tener que tratar de, de, de sobrevivir eh, Desde de, A las comunicaciones de a partir de ahora Pero eh, lo bueno Ahí estoy viendo a Cristina que me a acordar por alguna razón, los arcos de Anure son de 20 capítulos. Cada 20 capítulos se cambia una sección diferente. Y terminamos en el 50 y pico, no me acuerdo cuál. Eh, pero bueno, en el 41 pide un arco nuevo y en el del 1 al 20, del 21, eh, es suerte. No, esto es simplemente suerte, jamás jamás se pensó para que sea así, pero funciona y <ríe> queda genial. Yo creo que sí, además ahora los, los personajes son nivel, nivel alto y tienen los, los objetivos como muy muy definidos para lo que quieren hacer eh, Así que tal vez tal vez si quieren ver algo un poco más... Eh, menos... No más, sino menos de level bajo, o sea bien, bien ya... los Personajes poderosos, este es un buen momento para empezar Catulu, pregunta sobre el sistema nuevo que se viene, orientado a qué tipo de historias Bien eh, Buena pregunta No estoy Creo que no estoy en condiciones de responderlo ahora Porque eh, Todavía hay que definir Quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer Y todas esas cosas eh, Pero lo que les puedo decir es que va a ser Muy diferente de lo que son las historias De Anurem, eh, fantasía medieval Épica a vampiro Que es tipo moderno y trágico Va a ser muy diferente a eso, vamos a tratar de que sea Algo más eh, un género nuevo dentro de, nuestro, de nuestros streams. De historia también. Bueno, ¿Qué nos espera para este año en la taberna de rol? Bueno, todo lo que dijimos. Se viene. Eh, tenemos nuevos streams, tenemos nueva gente jugando los streams anteriores, tenemos nuevos segmentos dentro de los streams que ya tenemos, eh, nuevos tipos de videos, eh, la sección de Luciana, una cantidad de cosas, de todo, de todo. Este año en la taberna se viene proyectando muy muy bien y... Espero que salga genial Christekas. ¿Es cierto que Matt Mercer <ríe> Se suma a Nurem? <ríe> um, no, no es cierto <ríe> No crean esos rumores <ríe> eh, Está bastante ocupado, imagino <ríe> Matt Mercer eh, Como para venir a jugar a Nurem Pero bueno, está invitado, digamos Si él quiere participar, no hay ningún problema eh, Podemos ver de hacerle algún lugar Eh o que nos invite a, a nosotros, ¿no? O que sea mutuo Ah bueno, Santuli, no sé si ya anunció esto, pero cuando vuelve el rol eh, Pronto, tratamos de apuntar a finales de febrero o principios de marzo, probablemente marzo, para que arranquemos todos, todas nuestras cosas bien porque nos faltan algunos overlays, nos faltan algunas, algunas animaciones y estamos trabajando fuerte para eso Catulli, llegaremos a ver una campaña en los dominios del terror Buena pregunta. Todavía no sabemos, Anurem está en un lugar, eh, eh, lugar nuevo, perdón, en un lugar homebrew. Eh, y vampiro es un lugar así medio dominio del terror, pero eh, es vampiro, ¿no? Teniendo que, <risa> que ser vampiro, seres superpoderosos sufriendo a otros seres superpoderosos y una tragedia. Um, así que hay que ver, tal vez. Y la nueva aventura que no sabemos por dónde va. ¿Han hablado de volver a hacer One Shots o alguna colaboración con CristeCas o los chicos de Crónicas de Umbardo? Cada tanto vuelvo a ver esos videos que son buenísimos Estamos preparando eh, todas las colaboraciones y sí, CristeCas eh, es un amigo de la casa, de hecho está por ahí por el chat, si te vieron eh, Nos encantó lo que nos dirigió y sí, estamos trabajando para hacer colaboraciones De hecho, más colaboraciones este año que, que la que hicimos el año pasado Vamos a estar como más, eh, más enfocados en ellas Va a estar buenísimo Crónicas de un bardo, lamentablemente, eso quería decir. Crónicas de un bardo, lamentablemente, dejó de, de streamear. Una pena, la verdad que estaban buenos los streams que hacían y tenían horarios raros. Me acuerdo de levantarme un domingo en la mañana y que ellos estén ahí, firmes. Eh. Pero bueno, dejaron de hacerlo y una pena. Muchas gracias por pasar por el stream, espero que les hayan gustado los anuncios, que estén tan emocionados como nosotros por todo lo que sea en el canal, queremos compartir todo el rolito que tenemos pensado con ustedes y que eh, puedan ustedes compartirlo con nosotros y charlar y comentarnoslo todo por todos lados si les gusta que podemos mejorar o lo que sea. Como siempre, si tienen interés de participar en la tabama, simplemente díganos yo, comentennos su proyecto y vemos de eh, buscar la manera de, de comenzarlo. Estamos súper ansiosos Todo lo que se viene Va a ser genial este año Hay, hay, hay cosas lindas <ríe> Por todos lados Así que eh, Bueno, gracias por pasar por el stream Muchas preguntas muy lindas Mucho cariño en el chat, mucha gente Recordándonos, extrañándonos Y sepan que nosotros también nos extrañamos Trabajar en el canal es algo que Siempre nos hace bien Y eh, Vamos...